Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro y si no me conoces me presento. Soy speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo. En esta ocasión estamos en la tormenta. El tiempo para es de 15 minutos y vamos a hacerlo en legendaria. Espero no se te complique. Vas a tener que hacer varias cosas locochonas, pero nada, nada muy complicado. Así que vamos a empezar. Yo voy a iniciar la misión con las armas de Foul, pero pues tú puedes traerlas del nivel anterior. Simplemente las reglas de Halo Run dicen que pues, si vas a hacer speedruns de un solo nivel debes de usar las armas de Foul de ese nivel, que en esta ocasión es el rifle de asalto y la Magnum. Así que yo me voy a quedar con eso, pero pues para el logro del tiempo par y los demás cosas de Mastery Collection, tú puedes traer las armas de niveles anteriores y no pasa nada. Aquí simplemente es cuestión de esperar a que nuestro Marine este conduzca y nos podemos llegar a bajar, porque de hecho no podemos bajar aún. Y si todo sale bien, vamos a venir aquí, nos bajamos, tres golpes para evitar un punto de control, y nos lo van a dar justo aquí, abrimos esa puerta... Le quitamos el Warhog a nuestro aliado. Acompañate. Esperamos para que él se suba de copiloto porque ya sabes, reducción de daño. Venimos aquí. Dejamos el Warhog acá. Brinco y busco abrir esta puerta. Ahí está. Y ahora sí, vengo por acá, vengo al lado izquierdo. Y ahora, pon atención, me bajo, puerta, rifle y le disparo. Y disparo a los Jackals, a los Grunts. Y una vez que se abre la puerta, vengo por acá. Y si puedo atropellar a los Brutes, lo hago. Excelente. Si lo haces muy rápido, te vas a tener que esperar. Aquí me tiene que decir cargando terminado. Una vez que lo dice, abro la puerta. Porque no la puedes abrir si no lo dice. Y me llevo un Ghost. Vengo con el Ghost por acá. Y vamos a atropellar al brut. No importa mucho ese Grunt. Lo que quieres es atropellar al Brute. Wow, fallé el brut. Entonces tengo que ma matar más Grunts. No te preocupes si fallas el brut, pero es más fácil. Ahora, granada para matar a los Jackals. Y también quieres matar al, al, a este brot Él me tiró mucha ayuda con lo que hizo. Una vez que pues, se mueren los Grunts o oh, se van de tu vista, toma esta arma y disparale cuatro veces a eso. Y después disparale a los ghosts dos Aquí yo fallece pero se murió. Oh, genial, se murió. Una vez que está eso, toma este Ghost. Guau, wow, ya está medio destruido. Y mata enemigos hasta que el juego diga cargando terminado Una vez que el juego dice cargando terminado Ven por acá Ven, sigue, vas a venir por aquí No hay pierde, y ahora aquí me voy a esperar un poco Porque pues el Phantom Está aquí cerca, y lo que vamos a hacer es Meternos por la puerta Entonces simplemente le meto el turbo Como puedes ver, me meto por acá Me bajo, brinco a esta caja Brinco aquí arriba, y tomo la rocket Aquí también hay munición de De rifle de batalla Oprime esta puerta, es bastante importante Brinca aquí, brinca y agáchate para pasar por acá Y ahora vamos a venir Sin ningún problema, Cort momento Cortana No pasa nada Como puedes ver, esta sección no es tan complicada Una vez que sabes cómo hacerla Se facilita bastante Lo que sí es difícil es esto, pon atención Agarramos Mongus, le metemos el Turbo Y como dijo el marín Debemos de ser rápidos hermano ¿Por qué? Porque vamos a tener que ganar la carrera A un Phantom entonces, ven por acá manejando a toda velocidad Aquí deja de acelerar y después continúa Y lo que quieres es dejar el mongoose aquí Cruzando esta línea naranja Con, Cruzando esa línea naranja se rompe la IA Ven por acá y, y, y dispara al alianta aéreo Aquí yo fallé No pasa nada, voy a lanzar una rocket Si esa rocket sale bien voy a poder matar a enemigos Y ahora lo que voy a hacer es disparar, ya sabes los Ghosts se mueren con dos Entonces simplemente disparale Las motos Brut se mueren con tres Si ya están llanadas, este, perdón, dañadas Solo vas a necesitar este, dos disparos Y ahora Voy a terminar ahora así de matar al al Si tu antiéreo sigue vivo Usa esta torreta Si no tienes más munición Pero como yo ya la armé No, no hay problema Como puedes ver La IA de mi Mongus se rompió Y está ahí No sabe qué hacer Eso es excelente y ahora pon atención, párate aquí, apunta más o menos a esa mancha negra que está allá. Es una línea, como puedes ver, más o menos por arriba. Y con la Rocket, una vez que el Phantom toque tu retícula, dispara. Si lo haces bien, vas a poder continuar. Aquí pon mucha atención porque puedes morir. Voy a dispararle veintitantos disparos de, de esta cosa al Phantom para destruirlo. Pero si veo que los Ghosts me empiezan a disparar, yo lo voy a dejar de hacer. Ok, de hecho me tarde bastante. Como me te diste cuenta, te puedes morir al, al momento de dispararle Entonces simplemente cuenta unos 20 disparos y quítate Si no puedes hacerlo, no te preocupes Aquí, ahí viene el Phantom Apunto y voy a esperar que el Phantom toque la mira externa, ¿ok? Entonces todavía no, todavía no Ya la tocó disparo Y de nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Me quito Tuve suerte y se explotó, excelente Y ya no morí Y como ves dice cargando terminado Una vez que dice cargando terminado Mata a ese vato y agarra sus balas No lo bajes del mongos porque te puede matar Ven por aquí, cruzando esta línea Se abre la puerta, échate de reversa Y aquí hay una barrera invisible que te impide pasar el mongos Ok, pero la vamos a romper Simplemente ven por acá Bájate, y con la velocidad del mongoose va a cruzar, y como puedes ver ya estamos aquí. Este es algo complicado, o sea, tienes que llevar muy buena velocidad, ¿ok? Si no llevas la velocidad, no la vas a armar. Ahora, si ven por acá, quiera a la derecha así, y después échate de reversa. Ojito ahorita con estas líneas negras y el diálogo del marín. ¿Quieres quedar paralelo a la puerta y echarte de reversa poco a poco? Poco a poco. Y lo que quieres es que... el. Este, ahora pon atención, ¿escuchaste ese diálogo del marín de qué es ese sonido? Ese diálogo es importante y ahorita te explico por qué Pero pon atención Esta puerta tiene este como cachito salido, ¿no? Es el marco ¿Quieres que la llanta izquierda esté tocando apenas esa pequeña línea de ese marquito? Pon mucha atención Entonces me subo, me echo la reversa Ahí está más o menos tocándola Me bajo y atravieso Ok, ese es el posicionamiento Te puede costar trabajo, pero créeme, esa es la manera de hacerlo ya que estás aquí, si lo haces muy rápido, vas a llegar aquí antes de que salgan las barras negras, el texto que dice juicio, y antes de que el marín diga, ¿qué es ese sonido? Te vas a tener que esperar a que el marín diga eso. Como ahorita ya lo dijo, yo ya no tengo problemas, pero si tú lo haces muy rápido y el marín todavía no dice eso, tienes que esperarte a que ocurra. Una vez que el marín dice, ¿qué es ese sonido? Tú puedes venir por acá, te dan punto de control, Cortán aparece, y continuamos. Es importante, ¿ok? Porque... Pues si no pasa eso, el juego no puede continuar y lo rompes Aquí me gustaría que me den otro punto de control ¡Excelente! Y ahora, ven por acá Brinca esta caja Brinca y rompe este vidrio Granada de plasma, vas a brincar, granada de plasma Después brinco, rocket, granada de fragmentación Rocket, granada de fragmentación ¡Wow! Esa rocket era para matar a, a estos brutes No pasa nada Vengo por acá sin ningún problema y ahora, ojito, mucha atención Atrás de la basura Vengo por acá, atrás de la basura Voy a matar Al vato que tiene el cañón brut Importante Ahora, ven por acá Voy a lanzar esa granada Para brincar aquí Brincar acá Y meterme por esa ventana O, si tú quieres verte normal Vas a venir por la izquierda Y vas a entrar por la puerta No importa lo que hagas, ven por aquí y ahora esto es importante Vas a dejar el rifle de batalla Toma el francotirador Mata a ese vato Y después Este, Body Shot No quieres darle la cabeza Body Shot Y después Headshot. Y con eso se le quita el escudo ¿Ok? Si tú estás en la versión normal de Halo 3 Puedes matarlo y obtener la invencibilidad Si tú estás en Master Chief Collection Esa cosa puede desaparecer Entonces ven por acá Granada Rocket y agarro como puedes ver la la invencibilidad. Ok, esta parte es algo complicada porque pues si matas a los dos brutes, este el el brute del mazo se va. Si tú lanzas una rocket el brute del mazo va a activar su habilidad. Entonces, así es como forzamos que nos den la invencibilidad. Solo mata a un brute de los de carabina, deja al otro vivo y ven y mátalo. Y ahora, ya que estamos aquí, simplemente seguimos. Ojito, yo traigo el sniper, ¿eh? No se te olvide Vengo por acá Tomo la pistola de plasma Y traigo el sniper Y ahora sí vengo por acá inmortal, ¿ok? Vengo por acá Esa cosa va a bajar Uno, dos disparos y explota Y después cargo la pistola de plasma Y cuando Cuando termine su diálogo tú disparas Ah, rayos este, dispare muy arriba, dispara más o menos ahí Y si lo haces bien, cuando esa cosa baje Lo vas a destruir, aquí yo estoy tardándome bastante A ver, esperamos, esperamos Ahora sí, ese es el bueno, pon atención Como puedes ver Aquí yo me tardé en disparar Lo que quieres hacer es disparar cuando Miranda diga las naves de HUT. Cuando acabe el, este, el diálogo ese, a mi gusto, cuando diga este, el nombre de, del Hut. Ahí es cuando tú sueltas el disparo de plasma Ok, creo que tengo un punto de control No, no tengo un punto de control Wow, si te puedes dar cuenta Me quitaron el timer Porque se supone que acabó la misión Típico bug de la Master Chief Collection Pero vamos a hacerlo de nuevo Vengo por acá Headshot a ese güey shot Y después Headshot Rayos, no le alcancé a quitar esa cosa Déjame ver si puedo ahora Ok, excelente Vengo por acá. Voy a usar esta granada para asustar a este vato. Ahora sí. Si tomo esto. La rocket a ese otro sujeto. Y ahora vengo por acá. Me protejo de todos ellos. Agarro la pistola de plasma. Vengo por aquí sin ningún problema. Y de nuevo. Brinco. Apunto a la cosita blanca. Uno. Dos. Preparo la pistola de plasma. Jefe, las naves de Hood se Dijo, Hood, ahí está, disparo. Le da. A se rompe. Esto es lo que quieres que ocurra. Exactamente. Tenemos la misión y como puedes ver entramos en tiempo par. Wow, nueve minutos. ¿Cómo es esto posible? Bueno, nueve minutos, tres segundos. Este El tiempo par que era de 15 minutos, si no me equivoco. Eh, pues, ahí está. Lo hicimos. Excelente. Ah, ya sabes, yo soy Pedro, así nos veremos después.